Buenas, buenas, buenas chicos, hoy sí que sí, hoy vamos a derrotar al último, ultimísimo boss del Far Cry 5, o sea, vamos a ver, no sé si es el, no el John, no, no, ahora lo vamos a ver, eh, hasta ahora hemos matado los otros tres, ahora os lo voy a enseñar en el mapa, eh, ha sido bastante facilillo, supongo, porque lo tengo también en modo disfrutarlo, ¿no? no ahí a sufrir, pero bien. Lo hemos gozado, al menos los tres partes, a ver que si nos van a hacer sufrir un poco más con el boss final, porque hasta ahora es súper fácil. Tío, yo esto no voy a jugar más. No, no, de momento bien, la experiencia es súper chula, súper guapa Sobre todo cuando estás así más tranquilo, sin streamear, sin, sin jugar con nadie y tal En plan de tranquis, ¿sabes? Mola más hacerlo tú tu rollo, vas sin hacer ningún propósito, ninguna misión en concreto Sabes, Vas haciendo lo que, lo que te apetezca Y eso también es una gran cosa de lo que tiene el juego Y bueno, vamos a ver, a meterle caña ya a final eh... Venga va, gente Ya estamos por aquí, ¿eh? Le vamos a meter caña caña dura dura. Hostia, aquí me acuerdo de esto. Venga, levantamos ahí. Venga, sí, sí, la tenemos, la tenemos. Ay, ay, ay, ay. Ahí, ahí, el drifting, bueno. Esto no lo intentáis en casa, eh. Aviso. No por experiencia. A ver. Es que quiero dejar a un punto el coche, ¿sabes? Como por aquí. Ve a la iglesia, vale. ¡Guau! Aquí se lía padre, chavales. <risas> aquí se lía pardísima. Y no me deja sacar el arma, ¿por qué? Uy, uy, uy, gente. Esto no me gusta. Aquí no es donde... ¡Guau, gente! Esto es el... al principio del juego. Esto es como al principio del juego, que, que aparcas aquí el helicóptero. Y está todo esto en llamas, ¿sabes? Y está todo el mundo ahí aclamando a, a, a todo el mundo. Guay, pasas por aquí con, con el... Hostia... Mira, mira, mira cómo te cargan de munición. Mira, mira, mira, mira. ¡Se viene, gente! ¡Se viene! ¡Qué ganas, tío! Que nos tendrán preparados esta gente. Ve, voy. Y ves esto aquí había los perros que se mataban entre ellos. Aquí también. A ver, a ver... Que se viene. A ver... Mira. Perra. ¿Qué pasa, bro? ¿Estás solo? Estás solo. Uff, no sé yo, eh. Qué lunático hay con el las gafas. ¿Sí rompió el quinto sello. Sí, ¿no? sí. Y bajo el altar vi las almas de los mártires. Está todo rayado. Muertos por la palabra de Dios. <risa> Vamos a ver esto. Hecho... ¡No! No de mi familia. No toco nada. A ver... ¡Hostias, tanto fumaos! ¿Loco? ¿Lol? Estoy flipando. ¿Tienes que luchar contra ellos? No me jodas. Estoy flipando. No puede ser, tío. Estoy flipando. Pero mátalo. Pero mátalo, Willy. Pero mátalo. ¿Y dónde nos han llevado? Pero mátalo. ¿Dónde os han llevado. Qué fuerte estoy flipando, ¿eh, gente. Tus amigos han sido torturados. Por tu culpa. Eres el único responsable de la muerte de mucha gente. El mundo... ¿Y te has visto tú, capullo? ¿Capullo? tu... Madre mía, William. A bueno, vamos pues calentando no calentando La paliza que te voy a dar Va a ser, vamos, mítica este... Digna de subir a mi canal, chaval La paliza sí, que te voy a meter me Pride No, bueno, no me dejaste Diferente, eh, y el juego tampoco me dejó Un aviso Sí. <risa> Entonces, unas palizas, macho. No sé. Mete una paliza, macho. No vas a saber ni, ni, ni, ni tu carne de DNI el número que va a poner, verás. No. Bro, el juego... Sí. Sí, ahora sí. Si sí, miro para el cielo. Que de ahí te van a caer, vamos, doblas. <ríe> tío, qué ganas. Tengo unas ganas, tío. Fua. Está zumba el pavo, eh. Resistir, marcharse. A ver, a ver, gente. A ver, vamos a hacer votaciones. <ríe> Perdón, eh. Pero es que. Yo tengo muchas ganas. Cada injusticia. Eh, parece que te voy a meter, verás. Cada elección revela nuestro pecado. Sí, sí. Prepárala, no. Te vas a salir. No pecas de ira. Pero, ¿por qué no lo matas? No lo entiendo, estoy flipando. que el mundo entero antes que tragarte tu orgullo? No, antes de tragarme este salmón que me está pegando, cabronazo. El cordero rompió el... ¿Pero es como no dices nada, 40, tío? Ya está, me droga, ya la tenemos. ¡Gente! ¡Paliza! Que se va a comer. Ha aceptado la pro. A ver, una pregunta. Gente, se viene... ¡Coño! Vale. Vale. Vale, gente. Una pregunta. Me voy a poner aquí... A ver, me voy a chetar esto. No me puedo chetar esto. ¿Cómo se chetaba aquí esto? Esto. Esto. Y esto. Venga, gente. Se viene. Espérate, uso el botiquín, que no me salga rana esto. Venga, perfecto. Chetado. Tú pero quiero la otra arma. Quiero la otra arma, gente. Ahí estamos. No. Vale. Ah, vale. Que esto es así infinito, ¿no? Pero, ¿por qué me sacas la otra arma? Yo creo que el juego me lo hace solo. Hazte ah, este ese el jefe. Desaparece demonio. Ah, ah, y, ¿Y mis colegas no me pueden venir a buscar? ¿Tú? Reanima a tus enemigos. A ver, hijo mío de mi alma. Revivir. Si lo reanimo, me va a pegar contra mí. ¿Sí o no? Ah, ¿no? no. Hostia, gente. Vale, vale. Bien, bien, bien, bien. Con calma y con cautela, le meto todo mi prueba, vale, lo reanimo a este, vale, reanimo, venga, ánimos, y este, este también lo reanimo, me cago, me está metiendo, vale, vale, vale, sí, sí, sí, pero, te esperas, Seré si más dulce, vale, te reanimo, tu madre, ¿qué pasa, bro? ¿Qué ganas tenía, tía de pegarte? Sí, nena, sí. ¿Está fumada, macho? Pero ¡Eh, no! ¿No ¿Y las que te quedan? ¡Payaso! Bueno, las que te quedan, no. Las collejas que te quedan. ¡Hostia, bro! ¡No me jodas! No me jodas, tío. ¿Dónde vas tú? A ver, ¿por qué hay dos voces? No entiendo. Bueno, gente, vamos a empezar a revivir aquí a saco. ¡Wow! ¡Estoy a cero de vida, loco! Estoy a puto cero de vida. Cúrate, cúrate, que te cures. No hay curasao. no hay curasao. No cura, ¿Y qué hago? ¿Y qué hago si sí, no hay curasao. Pues espera... Sin pausa... Me están ayudando y todo. Estos es perras. Tú no vas a por nadie. Perra, perra. Todo como me des, te pego, eh. a revivir. ¡No! ¡No! ¡No! No, perro, no. Vale, una pregunta. ¿Por qué salen cosas raras? A ver. Y me das un arma que no quiero, que no funciona. Venga, vamos a revivir. El negro. ¿Este es una máquina? ¿Este es una máquina? Y estoy a la mierda. ¡Claro! Estoy a la mierda. ¡Claro! A ver, ¿no os a pensar que lo voy a hacer toda la primera? Ah, pues vale. Bueno, pues... me reaniman. Pues gracias. Voy a coger mi arma ya de una puta vez. Gracias. No. Tío... ¡Ah, ¡Oh, mira! ¡Esta es la mía! Uli... Uli, bro. Ah, me, me dejan reanimar y todo. Revivir. Ahí se me cuesta. Si lo revives... son tuyos, ¿no? Es que, que, que... palo, ¿no? ¿Tengo que revivir a siete personas? ¿No se pueden revivir entre ellos, tío? Hacer la paz en el mundo. Y no tendría más. Vale, ¿quién falta? ¿Falta alguno? Sí, ahí está esto aquí. Para ese perra. Revivir. Vale, y una vez revividos, supongo que van a ir a contra mí otra vez. A ver. Yo quiero ir a buscar un poco más de cosas chulas. Ahí está, mira. Munición por ahí. Vale, perfecto, estupendo, fantástico. Enfréntate. Pues me enfrento. ¿Pero qué? ¿Dónde estás? Mira, me, me, me, me voy a comer esto. Vale, cuidado. ¡Hostia, más gente, tío! Vale, aquí vivimos este. Va, uno a uno, va. Alguien me lo reanima. Yo este de ahí también. Vale, aquí hay uno, ¿eh? Bueno, poco a poco. Vale, esto porque no... ¡Guau, que no reanime este el pavo, ¿eh? Vale, vale Vale, gente Si reaniman ellos, la cagamos Todo, bro Déjate Vale, vale Voy, voy a reanimar a esta gente Tío, pero ayudarme ¿Qué pasa, bro? Ahí te, ahí te he visto Vale, yo creo que tengo que ir a reanimando ahí la peña, ¿sabes? ¿Viste? Hola. Vale, va. Hola, te digo gracias. Muchas gracias. Me cago en su puta madre. Déjame la cargada, al menos, ¿no? Y ahora la otra se enrima, coño. Va abajo. Vale, va, venga. He dejado el franco, ¿eh? No sé por qué he cogido el franco, pero... he hecho un cable. Vale, dos, ahí estamos, diez. Vale, me quedan estos dos y tenemos doce. ¡Wallshipper, hombre, ole, a Tú por aquí, tío. Me has pillado en el mejor momento, creo, ¿eh? <ríe> únete, únete. ¿Y tú, perra ¿Qué cadencia que tiene esta arma, tío? Yo quiero esta. No, la mía. No. ¡Oh, con la balas Shiro! <ríe> a ver, vamos a buscar. No, por aquí supongo que no. A ver, info es que con esta no tengo balas, tío. Enfrentate, vamos a enfrentarnos con el payaso este A ver, yo quiero balas, tío Pero bueno, si no me dan ¿Qué ha pasado? ¡Se lo han cargado ellos, tío! Te santos, ese tío ¿Qué pasarén? ¿Cómo estamos? Míralo, mira cómo llora el perrito Como llora, mira, mira, sí, mira, mira. Ahora, tú solo te hace falta hacer <risa> Soy una gatita, <risa> ¿Le voy a pegar una paliza luego? Hizo el en el cielo. Ya está ¿Y sus gafas? Está despeinado, siete ¿eh? Ante Dios siete ruido. Madre mía, juegazo, tío Truenos, rayos. ¿Lol? eso? Yo sí. ¿Estás detenido? ¡Pero mátalo! ¿Qué detenido? Y oí una gran que decía los y Estoy flipando Veréis, Wolfcast aquí Se va a marcar una chapita A ver, again Ya la que ha pasado ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso, loco? Mátalo, mátalo, pero mátalo sí tu puta madre Verás, loco Es gozo, seguramente Segurísimo Mátalo Estoy flipando. Estoy flipando. Pero, a ver... ¡Y te quedas ahí mirándolo! ¡Pero tú eres tonto! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Ahora, ahora, ahora! Y ahora tengo que conducir ya, ¿no? Tengo que tener escuelas. Y el tío cantando. Buena, vamos a conducir. Vale, vale, te calmas, bro. Ahí voy. Marir, Joder, vamos macho. Que sí. Marir, me estás estresando. Me está estresando, Willy. Llévanos a ese búnker. Vamos. vamos a poner gente. Pero yo me lo quiero cargar. Vale, vale. What? Tranquilo. A este, este, este, hijo de puta. ¡Hijo de perra! Te voy a dar, vamos. que pájaros! ¡Ay, pues sí! ¡Hostia! Um, um, ¡Hola! ¡Dios! Vale, vale. ¡Hola, guapo! Quiero una cita conmigo. <ríe> Para que me cantes. Da un rodeo. que rodeo! Reto. Me va a por porque estoy ahí, rezando al hijo de perra. Claro. ¡Venga! ¿Pero qué ha hecho el hijo de puta este, tío? ¿Se ha pasado, tío? ¿O estoy gozado? ¡Míralo! ¡Hola! Ha ardido todo el puto continente. Está como puto cabra. Venga, un tronco ahí. La música que no falte ¿eh, Pero. <ríe> venga, venga, Willy. Hostia, eh. Hola. Cinemática, sí o sí, eh. Sí, sí, yo la no conduzco ahora, eh. Aviso. Eh, ¿dónde está el Josh? ¿El John. No puede ser. Nos la hemos pegado, gente. No puede ser. No, tío, se me ha escapado otra vez. No, tío. Estos los huevos, tío. Me raya. Todo rayado. Sí, hombre, venga ya, tío. Y me coge y me mata. Tócate los huevos, tío. Estos te los huevos. Oh. Ve al bunker duch antes de que sea demasiado tarde. Vale, lo intentéis, ¿no? Uno pa' uno sin camiseta, verás. Eh, caminas un poco torcido, no sé tú cómo caminas, pero. Se <ríe> sí viene gente. Lo hemos mostrado un poco raro. eh. Atención. Atención, este es el sistema de emergencia. No jodas, otra vez no. Suerte que lo hemos tratado súper bien, ¿eh? Si no... ¡Oh! No... ¿Qué? Mi colega ¿Sabes no. ¿Qué significa? Madre y mía, los políticos han sido silenciados. Madre mía, Eli, no puede ser esto. Y las corporaciones eliminadas. Eden... <ríe> <ríe> El Yo tenía razón. No tenía razón, ni de broma. La caída ha llegado. El mundo que conocemos ya no existe. He esperado tanto. Llevo tanto esperando que se haga realidad la profecía que Dios me susurró al oído. Así, bro. Y me la arrebataste. <risa> debería matarte por lo que hiciste. Yo te mataría. Pero no me deja. Y el juego no me, no me deja. Pero eres cuanto tengo. Ojo, hola. Venga, hombre. De matarte, ya se ha pasado a ser familia. Un vago, tío. Soy tu padre. Y tú mi criatura. Siempre, sí. Y tú mi criatura. Siempre, siempre. Y juntos marcharemos a la puerta del Edén. Se viene. No No No No puede ser No puede ser, gente No puede ser esto Esto rayado, tío En serio, tío ¡Esto me ha rayado! ¿Y ahora cómo lo mato? Pues nada, chicos. Aquí os dejo el vídeo de hoy. Eh, espero que os haya gustado mucho. Aunque a mí me, me, no me ha gustado el final. Bueno, sí, a ver. Me ha gustado jugarlo, pero ha sido una putada el final, tío. Yo quería matarlo. O sea, he tenido una sed de sangre y venganza de todo lo que hemos pasado con este juego. Pero terrible. Supongo que habrán diferentes eh, finales, no sé, lo voy a estar mirando por internet y voy a mirar a ver si puedo tirar para atrás para volverlo a hacer, ¿vale? Dejadme vuestras eh, opiniones y comentarios ahí debajo del, del vídeo y miraremos a ver qué tal. Y por cierto, dentro de nada voy a hacer el Shadow of Tomb Raider, me lo voy a comprar y voy a hacer una saga completa, creo, creo. Es lo que tengo pensado, al menos lo voy a streamear, no sé si por las dos plataformas, tanto que yo como Twitch, pero ahí estoy pensándolo. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto.